bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura Reading and Writing One. Eh, vamos a tratar el tema de las transition words, las palabras de transición que las encontramos en la unidad 8 de su texto guía bien definimos las transition words como las palabras que nos ayudan a eh, dar fluidez coherencia y cohesión a, la, a una escritura, ¿sí? Son aquellas palabras que nos ayudan a conectar ideas, a contrastar ideas, eh, por otro lado también a, a dar ejemplos y a presentar resultados o conclusiones en un texto, ¿sí? Tenemos varias categorías de las transition words, ¿sí? Eh, por ejemplo, las transitions words eh, de adición, ¿sí? entre ellas tenemos la palabra similarly, and, y la frase in addition, sí, que nos van a ayudar a unir eh, dos ideas o dos oraciones acerca del mismo tema, ¿sí? que están relacionadas. También tenemos, eh, por ejemplo, las las transition words de contraste ¿sí? que nos van a ayudar a diferenciar dos ideas que tengan este, un sentido opuesto para ello utilizamos eh, frases como on the other hand, but, o in contrast ¿sí? Asimismo, eh, las, las transition words que nos sirven para ejemplificar como for example en such y las que nos ayudan a presentar algún resultado o el efecto de algo como therefore o as a result ¿sí? y asimismo las que nos ayudan a a presentar una conclusión como in conclusion ¿sí? eh, tenemos muchas más palabras de transición que podemos utilizar en el idioma inglés ¿Sí? que nos ayudan eh, a dar dirección eh, a enfatizar ¿sí? a ilustrar entonces son muchísimas las palabras que podemos utilizar al momento de escribir eh, algún párrafo o texto ¿sí? para esta tutoría he considerado algunos ejemplos en los que vamos a estudiar el uso de las transition words ¿sí? en este caso eh, en el primer ejemplo vamos a utilizar la transition word de adición que como les había comentado es para eh, unir o hablar de dos ideas sobre el mismo tema ¿sí? eh, por ejemplo tenemos Michael speaks three languages he speaks Spanish, English en French in addition he is taking Chinese lessons ¿sí? Michael habla tres idiomas español inglés y francés y adicionalmente eh, está tomando clases o lecciones de chino ¿sí? entonces aquí la transition word in addition nos indica que estamos eh, uniendo dos oraciones que hablan del de mismo tema ¿sí? Eh, otro ejemplo que tenemos es eh, el uso de, la, de una transition word para contrastar dos ideas ¿sí? en la que diferenciamos ideas opuestas por ejemplo eh, men usually enjoy watching sports, in contrast women often enjoy watching soap operas ¿sí? entonces tenemos que los hombres eh, usualmente eh, disfrutan de ver deportes en la televisión y en contraste o por otro lado las mujeres disfrutan eh, ver novelas telenovelas ¿sí? entonces aquí en contrast nos ayuda a diferenciar estas dos ideas ¿Sí? en el caso de ejemplificar o presentar ejemplos vamos a utilizar la transition word for example ¿Sí? aquí tenemos el ejemplo some english words have exact, no exact equivalent in other languages for example there is no german word for the adjective fair ¿Sí? en, esta, en este ejemplo decimos que algunas palabras en inglés no tienen un equivalente eh, o una traducción en otros idiomas como por ejemplo, aquí utilizamos el, la transition word. Eh, decimos no hay eh, traducción para el adjetivo en alemán eh, fair, que es eh, justo en español. ¿sí? Entonces, aquí utilizamos la for example, que es para ejemplificar. Y finalmente les presento el ejemplo de con el uso de la palabra therefore, que está dentro de la categoría de las transition words eh, para presentar resultados o del efecto de alguna cosa sobre otra, ¿sí? Que eh, el ejemplo nos dice, in warm climate zones, water evaporates rapidly, therefore, the concentration of salt is greater, ¿sí? nos dice que en, clima, en zonas de clima eh, cálido el, la, el agua se evapora rápidamente y que es por esto que la concentración de sal es mayor ¿sí? como les había dicho therefore nos sirve para presentar el resultado o el efecto de alguna cosa sobre otra ¿Sí? eso es todo en cuanto a las transition words espero que haya sido de su ayuda y espero ayudarles en otra oportunidad muchas gracias